Es una jornada que sobre todo lo que busca es promover vocaciones científicas entre las niñas porque es verdad que muchas hemos crecido sin tener pues esos referentes femeninos en el mundo de, de la ciencia. Por eso hoy nuestro compañero Rafa Cortegana se ha ido a un centro de FP, se encuentra allí pues para mostrarnos cuál es la realidad. Rafa, buenos días. No sé si hay muchas chicas, muchas alumnas matriculadas en lo que conocemos como las carreras STEM, las carreras relacionadas con, con la ciencia o, o siguen siendo pocas, Rafa. Son muy pocas, Serena. todavía son muy pocas, al menos son los datos, como tú bien decías, nos hemos venido, porque yo creo que es un ecosistema dentro de la AFP sobre lo que puede pasar en un futuro en las relaciones a, eh, que existe, que decíamos antes, ese matrimonio entre la mujer y la ciencia. Las STEM, esas carreras que a pesar de que en el mercado laboral entre el 60 y el 80% son demandadas en el sexo femenino, es decir, que de las mujeres que salen prácticamente salen todas colocadas, pero sin embargo son muy pocas, apenas el 12% son las que están matriculadas en cualquiera de esos grados eh, superior Informática, recuerda que estamos hablando de todo lo que tenga que ver con ingeniería, con industria, etcétera, etcétera. Eh, en este centro de Encesur, que, eh, que es uno de los más de 30 eh, que tienes repartido, yo te decía que es un ecosistema perfecto para poder ver dónde, hacia dónde va. Esto es como, como la familia, va por barrios. El, el, la rama sanitaria, como decíamos antes, vamos a entrar de nuevo en el laboratorio donde estamos, porque yo creo que es un espejo perfecto. Mira, eh, en este centro en el que estamos, en el, de, en el del PTA, son 1.200 alumnos, como te decía. Dentro de la rama sanitaria son un total de 650. Bueno, pues tienes los 450 matriculados, 480 son mujeres por lo tanto ya nos está haciendo una auténtica radiografía de lo que significa una rama sanitaria en relación con el sexo, eh, con el sexo femenino. Bueno, vamos a intentar explicar por qué, por qué pasa estas cosas. Eh, voy a hablar con Alicia García. Alicia es profesora del grado de laboratorio. Muy buenas, Alicia. Hola, buenas. ¿Qué tal? Muchas gracias por recibirnos aquí. Nada. Bueno, pillamos en el laboratorio. Estamos hablando de la relación que existe entre la mujer y la ciencia. Tú eres un, un ejemplo, porque además de ser docente, es decir, que se ha dedicado a, esas, eh, a esa parte de la ciencia también, también relacionado con la sanidad. ¿no? Como ¿Cómo es tu fotografía? Es decir, como experiencia personal de la relación entre, por ejemplo, en tu caso, con la ciencia. Bueno, yo empecé a, a tener un poco interés por la ciencia ya en el instituto. Cuando tuvimos que elegir entre ciencias y letras, pues tuve buenas profesoras también. Entonces, bueno, yo creo que ahí me inculcaron un poco el amor por la ciencia. Y bueno, fui orientando los estudios hacia esa rama y ya luego, pues más adelante, estudio universitario y máster de especialización justamente en sanidad. Y bueno, y después me gustó también mucho la parte docente y, y en eso estamos. En ese, en ese recorrido que tú decías de universidad, de instituto, de bachillerato, etcétera, etcétera, en, ¿en la rama sanitaria siempre predominabais más las mujeres? Sí, curiosamente siempre y de hecho también lo notamos también mucho aquí, que el, mayoritariamente son alumnas, más que alumnas en los ciclos sanitarios. ¿Por ¿Qué crees tú? que pasa tú como, como docente o, o como mujer relacionada con la ciencia? ¿Por qué crees tú que las mujeres seguís siendo las protagonistas de esta rama? Bueno, yo creo que un poco hay también, aparte de, de lo que a cada uno le va gustando, ¿no? Pues también hay ciertas cualidades o características ¿no? que, que las mujeres que, que se dedican a esta parte son como comunes no son muy metódicas muy pacientes entonces no sé quizás es porque le, les ayuda un poco a desarrollar eso también uh -huh. bueno eh, aparte de la explicación que yo creo que es un poco más cultural también no no sé si estás sí. de acuerdo Alicia sí que, un poco también que estamos creo. con la sanidad siempre tenemos ese referente no de las madres y sí. posiblemente se siga no sí eh. también es como también por las enfermeras no siempre son Exacto. casi siempre enfermeras pero bueno vamos vamos andando para allá Alicia, porque a mí me gustaría conocer también la realidad de, de la chicas. Bueno, en, en esta clase, por ejemplo, que estábamos hablando, ¿cuántos eran? ¿25 eran? ¿O? Sí, unos 24, 25, sí. Y de ellos, pues hay como 7 8 chicos. Sí, y bueno, y este año son bastantes, normalmente suelen ser bastante menos chicos que chicas, ¿Sí? o sea que... Oye, y en todo lo que tiene que ver, desde con laboratorio, anatomía, anatomía patológica, etcétera, ¿también pasa esto? Sí, es prácticamente en toda la rama sanitaria, mayoritariamente siempre son más alumnas que alumnos, y tanto el laboratorio que es donde estamos ahora, anatomía, como tú comentabas, ¿no? eh, higiene bucodental, casi todas las ramas sanitarias suele ser mayoritariamente alumna. Vosotros que tenéis contacto con el resto del país, ¿es algo parecido también en el resto de...? de... Sí, sí, eh, es, algo ¿No es algo común. No, no, no, no, no es, no es algo nuestro solo, es algo vale, general. Vale. Bueno, pues Alicia, si me permites, Lorena, si te vienes conmigo vamos a intentar eh, eh, saber qué es lo que pasa, es decir, saber por qué eh, suceden estos datos y por qué eh, realmente... Mira, yo tengo aquí a Sandra. Hola. Hola. ¿Qué tal? Espérate, ponte, ponte por este lado que te vean lo guapa que estás. Bueno, te pillo en, en, en pleno fregado. ¿Por, ¿Por qué eliges tú estudiar, por ejemplo, laboratorios? Es decir... Porque me gusta, es lo que siempre he querido y... Quería hacer, ¿no? hacer dentro, trabajar dentro. ¿Y tú sabías ya de, antes de entrar aquí que era una profesión muy femenina? No pensaba que lo era tanto, pero al entrar y ver a tantas mujeres, sí. Uh -huh. Ya y, me fui dando cuenta que sí. Y como experiencia personal, Sandra, eh, ¿qué, ¿por qué crees que pasa esto? ¿Por qué crees que hay más mujeres? Tú tienes en, en una clase donde hay, por ejemplo, siete chicos nada más. ¿Por qué crees que sucede esto? Porque Total. yo creo que eh, eh, la sociedad va cambiando y... <risa> Hay que cambiar y... ¿Pero tú crees que cambiará esto? Es decir, porque, hombre, lo normal es que siempre hay muchas carreras, por no decir que casi todas, que son siempre o somos los hombres los que estamos ahí, sin embargo, en esta rama en concreto, es decir, la sanidad es como un territorio femenino total. Sí. Uh -huh. Bueno. ¿Crees que cambiará? ¿Tú qué? No, sí. ¿Eh? ¿Tú crees que cambiará? tú crees que cambiará cambiará Sí, por supuesto. Tiene que haber más mujeres y no tiene que haber. Claro, claro. Bueno, bueno voy, a, voy a hablar con tu compañero. Muchas gracias, claro. Sandra. Muchas gracias. Te dejo ahí con, la, con las tareas, porque también está aquí Rocío. Hola, Rocío. ¿Qué tal? Hola, muy buena. ¿Qué estás haciendo, por cierto? Pues <risa> acabo de teñir un frotis de sangre y va a poner a vermelo en ah. el microscopio. ¿Te gusta? ¿No te apasiona esto? No? Sí, la verdad es que sí. Me gusta mucho. Tú también te, te esperabas como Sandra que eh, hubiese tantas chicas dentro de, de esa rama. Hombre, pues sí, porque desde siempre, pues en bachillerato, por ejemplo, incluso en las carreras de sanidad suele haber muchas más mujeres en la clase que, que los hombres. Uh -huh. Sí. ¿Y tú, ¿Tienes alguna explicación a ello? Pues mira, yo creo que desde siempre las mujeres hemos sido las que hemos cuidado a la familia y siempre nos quedábamos como de cuidadora. Y además, pues siempre, por ejemplo, en tiempos de guerra y demás, las enfermeras eran mujeres siempre. Entonces yo creo que un poco como que es verdad que hoy en día eso ha cambiado, porque ahora las mujeres pues estamos en todos los ámbitos igual que los hombres, pero sí que es verdad que creo que sigue un poco arraigado ese, ese cuidado y ese afán de, de estar por los demás. ¿Estás ya en el segundo curso? O... Uh -huh, sí. O sea, que ¿Te queda nada, no? Sí, sí, ya no queda nada. ¿Te vas a dedicar a la ciencia? Sí. sí. Menos mal. <risa> Oye, pues muchísimas gracias, Rocío Te dejo con, el, con el, el preparado que estás haciendo. Bueno, nosotros nos vamos a, a ir yo, eh, que tengo ya a Alicia, ¿vale? Antes de, de despedirnos y eh, decía un poquito ya para, para terminar. ¿Tú crees que cambiará en algún momento la relación que existe entre la mujer y la ciencia y habrá una, un matrimonio igual a ti? Bueno, yo creo que más o menos lo que lo que estamos viendo es lo que se va a ir repitiendo, ¿no? Porque cada vez hay más mujeres que se animan a, a continuar los estudios, muchos por la rama sanitaria. Es verdad que también hay muchos hombres. Pero bueno, yo creo que la tendencia va siendo siempre la misma, un poco. Por lo que estamos viendo también durante estos años, parece que, que siguen siendo las mujeres las que <risa> las que siguen cogiendo un poco esta rama. Bien, pues, Alicia, muchísimas gracias. nada, vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Chicos, muchas gracias chicas. Muchas gracias a todas. ¿eh? Bueno, pues, eh, Elena, es un poco la, la fotografía de la, de la mujer y la ciencia. Eh, creo que esto es el futuro y, por supuesto, pues ya vemos que durante las próximas generaciones va a seguir de, repitiéndose ese rol de las mujeres con la sanidad en este caso, que es el, el, el lado que queríamos mostrar desde, desde ese programa. Bueno, pues es una tendencia sobre todo en lo que se refiere, Rafa, a, a las STEM, a las carreras más científicas, más técnicas. Hay que invertir esa tendencia, hay que trabajar pues porque cada vez sean más las mujeres que se acercan a, a ese tipo de, de carreras y de disciplinas. Muchísimas gracias Rafa y nosotros decíamos que sobre todo el objetivo de eh, este Día Mundial que se conmemora mañana para la mujer y la niña en la ciencia es que eh, esas futuras científicas, esas futuras investigadoras tengan referentes femeninos en los que inspirarse.